que se suman en este momento. Dígame, caballero. Quiero saludar a doña Nenita Delgado, ah, que okay. es una asidua televidente y habló con mi madre y que le ha gustado el programa. Gracias que esté recuperada. Supe que tuvo una dificultad de salud, pero esperamos, okay. esperamos mucha todos. vida. Saludos eh, para ella. Un abrazo desde acá. Fíjate, se me al nuevo formato cambió radicalmente la forma de hacer de mañana y lo hemos ido adaptando pero en aquel momento nosotros escuchábamos la, las noticias y la comentábamos y la verdad que a mí me llama poderosamente la atención ya no la hacemos, simplemente se dan la noticia, la gente la escucha la visualiza a través de nosotros pero no la comentamos en esta etapa pero no puedo dejar de ver o de comentar el revés que ha tenido el proyecto presidencial en México. López Obrador ha querido darle un matiz un tanto más light a un país muy complicado. Eso que pasó con el hijo de Chapo y la reacción de ese grupo de mercenarios que tiene el Chapo, delincuentes. Redujo a cero la capacidad de reacción y de, de reacción y de respuesta a un caso de tanta envergadura con ribetes peligroso. Tenemos una llamada. ¿Eh? Sí, sí, eso es cierto. Eso Adelante. Es cierto. Buenos, buenos días. días. Sí, buenos días. Buenas, cuénteme. Escúcheme el comentario lo estoy llamando de Bron, yo veo este programa. Ah, todo muchas día. gracias, a ah, muy bien. saludo. A la... ¿Cómo está New York? ¿cómo está el frío? Se frío está bueno, ¿tú? ahí no está frío todavía. Yo lo quiero es sugerirle que a ese señor que está en el medio, vestido de blanco, con ese sombrero morado que le queda tan mal, que aprenda a conducirse en un programa, en un programa con su compañero, porque no. lo que acaba de hacer ahora mismo es una no, no sácalo de la aire No, por oh, favor. No, pero fue <risa> el... lo que pasó? ¿Eh? No, ¿y qué hizo malo Yo no sé. <risa> Tal vez el amigo interpre... interpretó otra acción, pero no, Amado no, no. no hizo nada. Carolina, eh... no, pero había que dejarlo que desarrolle sí, a mí, no, esas cosas me resbalan. Dejar, ¿no? no, pero la gente lo puede hacer con respeto, o sea, la gente cuando utilice este medio... Buenos días, Yerian, antes días. de que usted hable la algo, gente buenos días. puede, eh, bueno, decirle al amigo de Televidente que cuando vaya a hacer uso de la palabra... Pueden hacerlo, pero dentro del marco de respeto. Sí. Pues yo eh, ni sé que lo que han dicho no no, no, no, no, no me no me percaté no, de no, que, eso. que se vaya cuando están de moda todavía aquí. Eso, <risa> es <ese risa> ¿Puede? El tipo está que es verdad. No, pero saludos que para él. Que lo excuse el amigo y puede volver a llamar, pero que lo haga siempre del marco claro. de respeto. No, para a la saber persona cuál era su inquietud. Es que, tú, eh, que no le gusta el gorrito. El no, ni el gorrito, ni le gusta ni la ni la chalina. <risa> y solución que era morado, es rosado. Muchísimas gracias a todas las personas que nos ven desde el exterior a todas las días para los días por a los franco y todo el que esté en sintonía. Ciertamente me quiero referir eh, que no lo había hecho en este espacio, eh, no propiamente a lo que dijera el presidente Medina en su alocución. Tu primo. Sí. No, no es nada mío, su tío, su tío. Ah, su tío. nada que ver. Yo soy apellido nada. Sánchez y no tenemos nada. Exacto. Eh, Sánchez podría ser el orgullo. Medina. Del eh, entonces, me quiero referir no propiamente a lo que él dijera en su alocución, sino a lo que podríamos nosotros analizar del manejo que tiene el presidente Medina a lo largo de sus mandatos uh -huh. y de las pocas veces que se dirige al pueblo dominicano o en cuáles ocasiones lo hace y para qué. A mí me parece que el presidente Medina solo eh, se dirige al pueblo dominicano los 27 de febrero o en la rendición de cuentas. Y cuando se dirige a los campos, a las zonas eh, donde él tiende a ir, en sus famosas visitas sorpresas, o a esa iniciativa, iniciativa cumbre que él entiende que es de su gobierno, a 30 a, que pesos. a mí me parece que no, que son, eh, no es más yuca que... Yucca 26. Está a 26 a pesos la libra de yuca yo la llegué buena, a comprar a 10 pesos tan que son con entonces ese es el resultado de las famosas y de esa iniciativa cumbre del gobierno del presidente Medina que hasta por Roma estuvo hablando de esto hace unos meses y nosotros pensamos ciertamente es esto lo que debería el presidente Medina hacer y un pequeño referimiento en lo que tiene que ver a las visitas sorpresas. ¿Por qué no mejor fortalecer las instituciones que tienen que ver con el sector agrícola que ir un presidente, estar yendo por los campos eh, o visitando gente y aprobando cheques eh, o haciendo lo que, haya, que haga en estas visitas? No. Son o es manera de usted estar llegando o conectando con diferentes sectores para mantener esa empatía con diferentes grupos. Vamos a fortalecer las instituciones que mucho tenemos nosotros con esta debilidad institucional en República Dominicana en todos los aspectos. Entonces, en ese sentido, lo que quiero referir es que tenemos al presidente Medina que quisiéramos escucharlo más en diferentes aspectos eh, de lo que tiene que ver con la... Gestión de gobierno en todos los ámbitos. ¿Qué se está haciendo desde el Palacio? ¿Qué está haciendo el presidente Medina para fortalecer eh, no solo el aspecto institucional, sino necesidades fundamentales que nosotros necesitamos que se suplan como país? ¿Qué me está preocupa, haciendo? Me preocupa ampliamente que lo que está pasando tanto con la oposición y el gobierno, porque la oposición va a obligar al gobierno a tomar otras eh, medidas producto del, del enfrentamiento, y es que no nos estamos dando cuenta que la vida nacional se va deteriorando cada día. Es, es, en lo económico, es, en lo social, en lo político. Óyeme, hasta la historia la quieren. Ahí voy a criticar a Leonel Fernández. Eh, Leonel Fernández inmediatamente dio su discurso, sacó de su página web, la página de él, toda referencia al PLD. Eso es una eso es una idiotez. ¿Por qué? Porque tú no puedes tú no puedes borrar la historia. Él fue tres veces candidato de, de esa organización política presidente, 16 y presidente años. de la República madre, por esa... Y presidente del mismo partido por más de 16 años. Exactamente, presidente del mismo partido por más de 16 años. Lo mismo pasó en la, en la sede del Partido de la Liberación Dominicana en la Avenida Independencia, eh, eh, no recuerdo la otra calle, pero bueno, en la Avenida Independencia, eh, La Cervantes, se la, limpiaron todo. Sí, limpiaron toda referencia a Leonel Fernández. Incluso había un patiecito donde había una foto grande de Juan Bosch y de él y la quitaron. Entonces, tú no puedes borrar la historia. Pasó como lo de limpiado sí, en, en China. ¿Te acuerdas que, que lo, lo borraron de la historia? Mm. Pero, lo sacaron basta. hasta de las fotos oficiales. ¿Será la recomendaron tenemos, tenemos una cultura de, de cegar lo que Representaría para nosotros la memoria histórica de un pueblo, porque precisamente así se va construyendo el futuro y la, y la oportunidad de conocer cómo sucedieron las cosas. Aquí un ejemplo, la era del tirano a su muerte se destruyeron y también se repartieron las empresas. Mira, yo Mira. no sé si ustedes supieron, cuando no, no, Carolina... No nada ahora mismo. Yo no sé si ustedes recuerdan que, tú puedas que cuando Jacqueline a jóvenes, Maragón... Para que no vuelva oye, a Francis, eso. cuando Jacqueline Maragón era ministra de Educación, sacó de los compendios de historia a los 12 años de Balaguer, Sí. Mira, ante todo esto, lo, lo, sí, que sí, que, increíble, lo, eso. lo que quiero es reflejar y referir. Llegó a, el café. Llegó el café y el té. <ríe> hacer un, un llamado a nosotros, a la conciencia, a tomar en consideración este aspecto. O sea, ¿qué se está haciendo desde el gobierno de Danilo Medina en estos momentos? En las diferentes políticas Campaña o iniciativas que se debe de hacer. Campaña al penco. O sea, no es eso lo que nosotros aspiramos y esperamos. Nosotros tenemos muchas situaciones. Y una de ellas que salió recientemente porque esto, todas las mi. conocemos... Mira lo que es un pen con la Eso Vega. Eso es lo que es un pen con la Vega y la lo que vega. muchos conocemos. Mira Entonces, ante pen. todo esto, nosotros nos preguntamos, por ejemplo, hay una situación con las AFP que no es nueva ni que es desconocida ni por la Superintendencia. Eso es un penco. Ni, ni por los legisladores ni y, y lamentablemente muchos de los afectados y que pudieran ser beneficiados desconocen lo que está pasando en las AFP miles de millones que esta gente tiene y no llega a donde tiene que llevar, a la gente que ha hecho sus aportes y que la no razón. buscan la manera de que le llegue. Eso, solamente estoy cita, citando un, reglo, un renglón importantísimo, la garantía de su retiro, la garantía de esos aportes que usted ha hecho a lo largo de toda su vida. O sea, ¿cómo puede el Estado dejar temas tan importantes, eh, no olvidados, sino que no le da la importancia que merecen? Esto Mira, no, no va ahora. Yo prefiero que el Estado ni siquiera sepa o, o tenga la idea de que ese fondo está ahí porque lo está usando para otra cosa que no va a haber retorno. Es que ese fondo no es del Estado, ese fondo es de los Bueno, nosotros tenemos que contribuyentes, ese fondo es de los pila. ciudadanos. Pero el Estado, es que nosotros quisiéramos, al menos yo, que el Estado ni siquiera mire para los fondos. Sí, sí, pero no se trata solo de eso, sino de que la gente tiene que saber que hay un dinero que tiene ahí, que es de ellos, que les pertenece tanto para sus pensiones o para esas contribuciones que se ha hecho. Solamente estoy citando un tema importantísimo, que es la garantía de vida de su retiro, que se supone que tampoco no es el mejor, pero bueno, por eso es que hay que abogar, de que la gente sepa que lo tiene ahí. Estoy citando ese renglón. Pero ¿qué tiempo tiene usted escuchar al presidente Medina? No, porque no habla. Habló este fin de semana para referirse... Que lo que parece es un, un tema de, de comadres o de, de vecinas, es, es, es, estos dimes si y diretes de estos dos candidatos, de ese presidente y, y, y del señor Fernández. O sea, ¿cuánto tiempo y alguien que nos escriba por pasado, que nos llame, tenemos nosotros que no escuchamos a un ministro de defensa que no escuchamos al presidente Medina, que no escuchamos a los organismos de seguridad de este país y a todo lo que tienen que ver con el tema seguridad ciudadana. Hablar del tema de la inseguridad que se vive acá. O sea, ¿qué se está haciendo para disminuir los niveles de inseguridad en República Dominicana? Alguien que me diga, en el tema de salud, ¿qué escuchamos nosotros en los medios? ¿Qué se está haciendo? No escuchamos nada. En el tema de educación, sabemos lo que está pasando: que esa inversión millonaria del 4% y lo préstamo, ha habido Carolina. un grande desvío de esos recursos. Y los préstamos, Carolina. 300 millones de dólares se toman en, en marzo para desastre. ¿Dónde están? Tú no sabes. Ahora se tomaron 400 millones de dólares en todo este lío ¿eh? uh -huh. para asunto de eficiencias de pérdidas de las edes. Pero tú no sabes dónde están. Buenos días. Buenas. Buenos. Buenos días. días. Vuelva y ya, me parece que se cayó. Mira, tengo que dar una información. Oye, tengo una información La mayoría y es que bastante. de fuente, de fuente de entero crédito, eh, nos acaban de informar La palabra que el gobernador de San Francisco de Macorís no sería Bullo Antiguo. Él acaba de asumir. Una responsabilidad con su hermano eh, Juanito en, en la capital. capital. Tenemos sí, la llamada de ahí. Eh, sí, sí, sí, sí, sí, eh, eh, lo que quiere decir que. Supuestamente. en era Luis, el hermano de Miledis. y Bullo. Pero Bullo no va, eh, según una fuente de entero crédito que nos llamó. Hola, okay. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy, Muy bien, adelante. Muy bonito, se ve el, el, el. Gracias. Ustedes. Un placer, adelante. Estación eh, a acuerdo con Carolina. Oye, con relaciones. hay un, un problema de salud. Que es la, el problema vascular. Eh, ¿Saben que ustedes sabían que eso no lo paga el gobierno? Por ejemplo, los doctores vasculares en los hospitales, eso ellos no trabajan, nada no, más trabajan en los hospitales, en lo privado, porque es bastante costoso. Imagínense usted una persona que tenga que hacerse una cirugía vascular de 300, 500 mil pesos, imagínense, o de 100 o lo de 50 para allá, ¿cómo de, para no decir la M? Va a hacerse una gente pobre eh, Hacerse una cirugía no. en un privado pues, Vascular yo, yo, yo de, yo, yo, Los doctores no funcionan en los hospitales Porque es muy caro Y el gobierno lo retiró Y no lo paga A nivel eh, de aquí de San Francisco También yo creo que es a nivel nacional O sea, eso es un problema Una desfachate del, del sí. gobierno o de los gobiernos que hemos tenido. estos son un problema básico, o sea, primordial. ¿Quién no tiene problema vascular? ¿Entienden? Pues muchísimas gracias. Gracias, gracias. gracias es es a muy usted. triste y muy grave todo esto que nosotros estamos viviendo. Mira, y Carolina, por eso quise traer. Acá... Está muy importante, porque creo que hace poco, aunque hay entidades que han manejado, la, eh, hay entidades privadas que llevan muy bien y eficientemente eh, las AFP, la AFP privada ha tenido éxito porque han manejado el tema de bolsa y la inversión y sobre todo una rentabilidad estable el Estado en sus necesidades no solamente de préstamos y lo que hablaba Fulvio sino que teniendo el, el fondo una para mí el fondo de pensiones hoy día es más fuerte que el Estado mismo, porque el Estado no, es, no, no tiene dinero. 58 mil ciudadanos Ay, que están, están pendientes no, de No, eso es del trabajo pero, y el Sócrates, el estado. pero mi amor, es que solamente no se trata siempre, tú no dices que estamos soñando, pero no, no, nosotros le que no, nos está diciendo sueco. Diciendo que eso, eso es, es que lo es, disponga. Estado, y Mira. Es dinero del Estado. Más de 58 mil personas hay registradas que han muerto y sus familiares no han podido acceder No han podido accesar dinero. a eso. Con un y seguro, con una, una seguridad social que nosotros tenemos, que fue una copia mala de Chile, que ya la atrapasaron y que lo único que hace es que lo, las agencias que forman fondos de pensiones se enriquezcan. ¿Y para qué están los legisladores? ¿O sea, ¿Para qué está la superintendencia? ¿Para qué está para el gobierno? Está, Carolina, pero esa es mi que pregunta. pregunta. Eso es lo que no estoy planteando acá. Dime, para para hacer no acuerdos políticos que se beneficien ellos, buscar la permanencia en el Ay, poder... Pero Pueblo, sabes para pero es eso, que tengo que, que para... decirlo entonces como es yo, yo sé que es para eso, de eso tengo que no son los laborios, ciudadanos, quién es responsable de los eso? ciudadanos el mismo pueblo, el pueblo. que no sabe votar que vende su voto por un pica pollo y 200 pesos. De ahí parte, sí, eso se es puede con un 60% sobre claro que el Porque sí. el, el único momento en que, que parte, el pueblo es soberano es cuando va a decidir de ahí fue quién que, va a ser su legislador. o saben a después llorando. De ahí parte, de la de mi gente mi tiene favor. que aprender a votar. De ahí parte mi posición ay, ayer ay, sobre la el la ciudadano vaya? pleno. Si no adquirimos o no nos detenemos a tomar de la experiencia que hoy estamos viviendo. Señores, esto es un proceso, un rompimiento del esquema político. Tradicional. Y el pueblo no debe de de aprovechar. Ahora mismo, esto es un nuevo escenario y un nuevo esquema para todos los políticos. Y nosotros debemos de aprovechar. Transformarnos y los ciudadanos también. Como ciudadanos, debemos de aprovechar Bien. esta situación. Vamos, que se está eso es así. Vamos a ver qué dicen los ciudadanos plenos. Los ciudadanos plenos, lo pleno, con conciencia. Carolina. Bueno, eh, William Niureña nos escribe desde el sector Las Caobas. Hola, buenos días. Quiero hacerle un llamado a Inapa. Eso es otro tema. Por favor, manden los camiones de agua para la zona sí, Las Caobas. Están Caoba. dándole Cajetera, agua. Eh, asistencia a la hay, Que manden para allá. Carreteras allá que estamos sin agua. Mil feliz años, día. Mil, agua, mil, mil años y miles de millones en una bendita primaria. Por favor. Reinaldo Hernández desde Osto, Ah, Reinaldo. Vamos a ver qué dice Reinaldo. Vamos con Reinaldo. Son cosas que tú, tú no la puedes digerir. Reinaldo, continuamos. <ríe> Arriba. Tú debes poner la toalla. Sí. Fiscalía en sí. Gaveta Eso fue ayer, Eso hoy fue ayer, Sin no, la de abajo, dudas, no. el norte principal De las de las fusiones no, políticas no, Partidarias, no, es derrotar Al gansteruzmo No, no, no, al, al, al, al danilismo. Al danilismo. Okay. Continuamos <risa> ah, Nos escribe El el, ah, el 9242 desde Estados Unidos Dice, saludos a todos ustedes José Amado, Francis, Fulvio, Yan Yan Carolina, Sócrates Quiero decirles que me siento orgulloso del trabajo que están haciendo. Sigan adelante que van. Que va muy bien. Que va muy bien. Desde New York, un macorizano de Gracias. pura cepa. Excelente. Roland Roll. ¡Oh! ¡Esa ah, es wow. Un abrazo para Roland Roll. Sí, un abrazo. Sí, Roland Roll, cantante. Continuar. director de orquesta. Mire qué lindo. Vamos a... una foto, Roland, un día de esto para mostrar Vamos para a felicitar a estos dos tesoros. Su primer su primer Abran cumpleaños Edgar y Ediláine. ¿Eh? leer si ¿Sí, ya, ya vamos a. Ah, bueno, se ve abajo. Felicidades para estas dos prendas. Dios le dé mucha qué, qué sangre y bendiga. Ah, sí, ella está, ella está preciosa con su que ¿cómo alegre, se llama esto que tiene que arriba de la cabeza. Diría, diría un, diría so un amigo comunicador. Dios bendiga. Por el día de hoy. Gracias a la asociación Duarte. Continuamos con Ibelita Pantaleón. Eh, nos manda un link eh, Salud, de las manifestaciones nadie. que se están dando en Chile. Muchísimas gracias, eh, William. Continuamos William con buenos sí. Días, sí. Ibelice. Buenos sí. días, gracias Ibelice. Buenos días, Ibelice. Mira, Fulvio, de... ah, eso fue el viernes. Sí. Fulvio tiene una red una de. Sí, bueno, señores, seguimos con días. más contenido del programa <ríe> después de esta pausa de mañana. Buenos días para ustedes que se suman en este momento. Adelante, buenos días. Sí. Eh. No Deben hacer? Deben hacerla.